Batalla cultural y un nuevo significante ¿En qué consiste la batalla cultural? ¿En convencer a todos de que un grupo de ideas son las correctas o mejores? ¿Entonces no sería batalla de ideas un término más apropiado? ¿En qué consiste la batalla política, elemento cercano? ¿En sancionar las leyes que se consideran correctas o mejores de acuerdo a las ideas propias? ¿O en derogar las leyes que se consideran incorrectas o no buenas? El término batalla quizá les suena a muchos como demasiado agresivo, pero darle importancia a su conexión con los conflictos bélicos y por ende con lo sangriento es una elección. Puedo hablar de la batalla de ajedrez, no en metáfora, sino en juego, y eso no querría decir de modo alguno que yo quiera exterminar a mi oponente, sino simplemente que, de acuerdo a las reglas que componen el juego llamado ajedrez, quiero llegar a la configuración de piezas que me confieren la victoria por jaque mate. Igualmente puede hablarse de batalla en cualquier juego. No obstante, dada su afinidad con lo bélico, sí es mejor usar el término batalla con precaución. ¿Batalla de ideas o cultural? ¿Es la distinción superflua? Referirse a una batalla de ideas refiere principalmente a comparaciones lógicas entre dos ideas o más. Se ponen a prueba la consistencia interna de una idea, por un lado, y su concordancia con el mundo tangible, si cabe, por otro. Y se trata de marcar los errores en las ideas que tienen otros y defender las propias. Pero ideas son a cosas desconectadas, a unidades pequeñas, por lo que es común que se termine agrupando ideas en conjuntos llamados ideologías, y entonces se debaten los conjuntos antagónicos de ideologías teniendo en cuenta la interconexión de las ideas que anteriormente fueron mencionadas como aisladas. Ahora bien, cultura es algo que ha ido variando su significado desde el concepto de cultivar la tierra, luego cultivar la mente, luego su versión antropológica que parece ser usada en alto grado pero esta última tiene el inconveniente de que actualmente se utiliza tanto de hiperónimo como de hipónimo. Todos los tipos individuales de plantas son hipónimos de su concepto englobador, planta, que es el hiperónimo de cada tipo individual de planta. Así, tenemos a la cultura definida como el conjunto de todas las producciones del hombre, de todo lo artificial, en contrapunto con la naturaleza inalterada, por lo que es parte de la cultura tanto una cerca como un libro o una idea. Y también tenemos unidades culturales o subculturas dentro de esta totalidad, como la cultura etrusca, la cultura occidental, la cultura argentina, sean estas definidas como sea, de mucha más difícil definición, pues estas están hechas con una especie de promedios de las actividades culturales artificiales de las personas que forman estas unidades culturales, con el obvio riesgo de caer en el desprecio o desestimación de los factores alejados de ese promedio, o de ignorar la desviación estándar. Y además, estas unidades son particionables muchas veces más, y las culturas también pueden referirse a las ideas mencionadas antes, a abstracciones. Con estas unidades llegaríamos a la teoría de los memes de Dawkins. Batalla cultural, entonces, difícilmente refiere a una batalla contra la naturaleza en favor de lo artificial, y fácilmente refiere a luchas por difundir, convencer de, o imponer algún conjunto de las unidades culturales de aquella definición amplia de cultura. La prohibición por conquistadores de las religiones de pueblos conquistados o de costumbres específicas de esos pueblos son un ejemplo extremo de estas imposiciones. Un ejemplo moderno es que haya un currículum educativo que el Estado determine como obligatorio y, en consecuencia, impone en los alumnos los contenidos que deben aprender, además de forzarlos a ir a las escuelas y que un currículum oficial estatal exista porque haya sido votado por diferentes partidos en el Congreso no lo hace ni más legítimo, ni necesariamente más correcto, ni mejor que cualquiera que una escuela diseñada por cuenta propia. Y no significa que no haya batalla cultural en su aprobación, sino que los grupos del Congreso concordaron en las ideas a imponer en un proceso específico democrático. aun si no fueran todas las que cada grupo quería. ¿Puede referir batalla cultural también a la acción de difundir pacíficamente ideas a la mayor cantidad posible de personas y de tratar de convencerlas pacíficamente de su adopción? La batalla pacífica de Einstein contra contrabor sobre si Dios juega o no a los dados pocos la calificarían de batalla cultural por ser muy específica de la física, más allá de sus implicancias filosóficas, y porque la física estudia la naturaleza, lo no cultural. Tanto los debates amistosos como la imposición estatal ocurren. Habiendo estados, quizás sea demasiado peligroso referirse a una batalla cultural, pues incluye la posibilidad en el término de usar el estado para propagar coercitiva y coactivamente unidades culturales específicas. Pero, por otro lado, temo que batalla de ideas tenga para muchos una dimensión demasiado platónica, de que se trata de cosas demasiado lejanas de la realidad, contrario a la facilidad con que se adhiere la palabra cultura a unidades muy pequeñas y más tangibles, como podrían ser la cultura de los tatuajes, la cultura de motociclistas, y también a cosas mucho más amplias como la cultura del trabajo, la cultura guaraní, la cultura del servicio público. Entonces, ideología puede tener algo más concreto, pero aún tendríamos la remembranza bélico-estado con lo de batalla. Sin embargo, un significante específico que no se preste a ambigüedades y que exprese la intención es claramente necesario para el significado de procurar difundir pacíficamente y poner al fácil alcance de cualquiera una idea específica o conjunto de ellas, y tratar de convencer de su adopción a terceros en virtud de considerarlas con una consistencia interna y una correspondencia con la realidad superiores a otras. Al ser pacífica, no incluye la utilización de medio estatal alguno, al ser el Estado una institución violenta, por lo que además de lo previo este término, también incluye una advocación por la retirada absoluta del Estado de la educación y de aquello que habitualmente los Estados califican como dentro del ámbito de un ministerio de la cultura u otro nivel jerárquico estatal. Así, la distinción de este término respecto a otros similares que refieren a la difusión de ideas es que este es abierta y completamente antiestado. un sustantivo para esto que sea fácilmente verbalizable. Macheutica y maseuticar, extendiendo un poco el significado del método socrático. Aleteia y Aleteizar, derivando de la palabra griega para verdad, aunque este podría tener un exceso de confianza antipoperiano, misma razón en contra para usar evangelizar o predicar. Activismo, activizar, actuar podrían cumplir, pero pueden ser demasiado inespecíficos dado el uso habitual de actuar. Un Tolkien podría conocer ya una palabra para esto de otro idioma, y si no, la inventaría para sus Quenya o sin pero yo no tengo esos conocimientos de idiomas. Si alguien que lee esto los tiene, me encantaría ver qué propuestas hace. Como las palabras cambian sus acepciones naturalmente en un proceso de convenciones dinámicas a medias a arbitrario y a medias, usando la expresión de Ferdinand de Saussure, solidario con el resto de la lengua, excepto que haya una convención anticambio en algún idioma planeado de cero como el los o el Esperanto, no tiene mucho sentido hacer hincapié en eso de que una palabra se degrada por incrementar sus acepciones o por tomar un significado más general en perjuicio de uno específico o viceversa, porque al haber tanta gente involucrada en los lenguajes, lo que para unos puede ser una degradación según sus jerarquías puede ser lo opuesto o completamente indiferente para otros, o ser una respuesta a un problema práctico cuando no hay un lingüista a mano, que es lo habitual aunque diré más sobre esto en un futuro artículo. Así, quizás sea mejor, respecto a palabras como cultura, por un lado, referirse a sus cambios como se ha inespecificado. Así, quizás sea mejor, respecto a palabras como cultura, por un lado, referirse a sus cambios como se ha inespecificado, en vez de se ha degradado y por otro lado evitar usarla, pues puede significar tantas cosas que habría que estar aclarando permanentemente a qué se refiere uno, e incluso entonces podrían ocurrir malentendidos. No obstante, esto obviamente dejaría un vacío para ese uso corriente de actividades culturales o industrias culturales, como el cine, teatro y literatura, que no tienen adherido como conjunto un significado englobador que los distinga del trabajo de bienes tangibles ni de los juegos. Sin meterme en el significado de industria para no hacer esto demasiado largo y porque creo que la idea no apalabrada de industria es esencialmente la misma en la mayoría, una propuesta que hago para reemplazar el término industrias culturales es la siguiente. Industrias cruzonianas para referirse a todas las actividades que hacen directamente a la supervivencia del humano y la transformación de la naturaleza, las transformaciones que hace Robinson Crusoe en la isla, y a la mejora en calidad de las condiciones de vida y de supervivencia. El aire acondicionado no es estrictamente necesario en muchas partes del mundo, pero mejora la comodidad de algo importante para la supervivencia como es vivir dentro de un rango de temperatura. Que incluye, puesto que la siguiente distinción solo ocurre por el fenómeno de división del trabajo para satisfacer esto, tanto a la industria denominada primaria como a la denominada secundaria y a la parte de la denominada terciaria que no entra en artísticas y lúdicas. Industrias artísticas Arquitectura, danza, escultura, música, gráfica, gráfica incluyendo cine, fotografía, historieta, tatuaje y literatura de ficción, estoy inseguro sobre si poner la no ficción en el periodismo aquí o en cruzoñanas, origami, manualidades similares y teatro. Industrias lúdicas, todos los deportes, juegos de cartas, juegos de mesa, videojuegos y similares. Y posiblemente también industrias científicas, tanto ciencias duras como blandas, pero al igual que las ingenierías quedarían dentro de las crusoñanas, quizás sería mejor dejar que las ciencias también estén incluidas allí. Aclaro que para distinción entre esas tres o cuatro no niego las interrelaciones que pueda haber entre ellas, sino que juzgué en base a grados. Por ejemplo, no dudo que haya una gran parte del mismo tipo de arte que el arte literario de ficción para muchos videojuegos, pero lo más importante en ellos es su el aspecto lúdico por eso son juegos y no cine o literatura. También, si hiciera falta, la segunda y la tercera pueden fácilmente nombrarse para abreviar conjuntamente como industrias luz y artísticas. Finalizando, también hay que pensar, en línea con lo ya expuesto, en el reemplazo de cultura en su significado de cultura del o cultura de los. Posibilidades para esto son, tomando como ejemplo el término cultura del trabajo, paradigma del trabajo. Praxis del trabajo. La praxis aristotélica, que no está orientada a la producción de materiales, sino que refiere a la ética. Hábito del trabajo. Aunque hábito creo que refiere comúnmente más a lo tangible y cosas más específicas que ellas de las que hablo ahora. Máxima del trabajo. Me siento más inclinado por ahora por praxis y máxima que por las otras dos, pero pondría a cambiar eso en cualquier momento en favor de las otras o por propuestas de alguna otra en que no he pensado. Se aceptan sugerencias. Con esto he terminado y solo queda invitarlos a leer el principal inspirado de este artículo. El artículo, una postilla sobre la batalla cultural de Ricardo Rojas en Infobae, en la columna de opinión del 29 del 9 del 2020. Postscriptum. Me he inclinado, finalmente, por usar aletella como significante para el significado explicado arriba en negritas. Así, en negritas las formaciones por las que me incliné. Los tiempos indicativos y subjuntivos son las palabras de la derecha. Proceso aleteaje. Proceso terminado aleteada. Adjetivo aleteal, Verbo aletear. Presente indicativo. Yo aleteo. Tú aleteas. Vos aleteas. Él aletea. Nosotros aleteamos. Vosotros aletelláis. Ustedes aletean, ellos aletean, gerundio aleteando, participio aleteado, y así, ver el artículo en mi web.